Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo crear un sitio web para tu negocio o para cualquier cosa con Google Sites Google Sites es una herramienta de Google como si fueran los formularios, documentos, presentaciones y las hojas de cálculo algo por el estilo, vendría siendo pues básicamente eso Una extensión de Google, simplemente eso El enlace directo te lo voy a estar dejando en la descripción Que sería sites.google.com diagonal new de nuevo Y en esta ocasión vamos a darle en crear un documento en blanco Si te preguntas qué sitios web podemos crear Pues depende de la imaginación o creatividad de cada quien En este caso tengo dos ejemplos aquí Por ejemplo acá tengo un sitio web que yo había hecho aquí con videojuegos, como observamos la estructura de este sitio en la parte izquierda tiene pues el nombre del sitio y las páginas que contiene este sitio. Si se fijan tienen un icono con una flecha hacia abajo en donde podemos desglosar las páginas que están dentro de esta página, ahorita les voy a explicar un poquito mejor eso. Y en la parte derecha pues tenemos el 80% de la pantalla, pues un banner como tal, un texto que dice que descargues tus juegos favoritos y ahora sí viene el contenido de los juegos como tal. Se pueden crear columnas como ven aquí de cuatro, cuatro cosas en la misma columna, ya sean juegos o pueden ser cualquier cosa. Y un botón pues para ver todo, ¿no? Y acá tenemos como tipo entradas si relacionamos esto con WordPress o páginas y lo relacionamos con html no como yo estoy logueado en esta cuenta de google sites pues me aparece aquí un botón de editar pero esto normalmente no aparece y aquí tenemos todas las páginas si se fijan entro a la página que dice acción y tiene puesto un banner ahí con movimiento también es posible hacerlo con google sites y tiene también pues páginas dentro de, de esta página no de acción si se fijan aquí hay una dos tres imágenes que son las tres imágenes de estas tres páginas que están aquí también si tú vienes a este video por algo más pues como para tu negocio o algo por el estilo también se puede aquí tengo pues un ejemplo de negocio donde le puse un banner de pantalla completa el nombre del negocio el logotipo del negocio y sus productos como tal su ubicación y todo eso también vienen aquí de igual manera tiene su pestaña de productos en donde ya vienen todos los productos si se fijan aquí como este trae dos líneas y este solo una como que se desbarata un poquito pero pues ya es cuestión de que tú adaptes tus productos a lo que quieres mostrar también las páginas tienen su propio buscador interno en donde tú puedes buscar contenido pues dentro de tu sitio web como tal. También este de acá lo tiene. Si se fijan la estructura de los sitios web es muy parecida ya que Google Sites pues mantiene ese margen, ¿no? Google Sites de igual manera tiene enlaces externos como es este de WhatsApp que puedes pues mandar a tus clientes o a tus visitantes a WhatsApp, también Messenger, Facebook, etcétera, etcétera. Vamos a la página de inicio nuevamente y le vamos a dar en crear documento en blanco como pueden ver, vienen plantillas pero en esta ocasión vamos a hacerlo todo desde cero estos son los sitios que ya les he mostrado y algo muy importante es que estos sitios web este, se guardan en tu espacio de Google Drive es decir, si tú los borras de Drive se borran de aquí también así que hay que tener mucho cuidado con eso le vamos a dar a documento en blanco voy a cerrar estas dos pestañas y aquí vamos a darle un nombre a nuestro sitio web en este caso vamos a poner digamos que vendemos hamburguesas hamburguesas melicat ese es el nombre del documento como tal como les digo se guarda en google drive por lo tanto le tenemos que dar este, un nombre para identificarlo en la nube de hecho aquí lo marca se guardaron todos los cambios en drive es como si estuvieras haciendo cambios en tiempo real y si se fijan acá ya me cambió el nombre del sitio automáticamente Aquí dice que agregues un logotipo, vamos a buscar en Google hamburguesas y vamos a buscar un logotipo solamente para este ejemplo, hamburguesas logotipo. Vamos a elegir este, el primero que salió es solamente para este ejemplo y vamos a darle en guardar imagen, voy a darle aquí a agregar logotipo y voy a darle en donde dice cargar. Elegimos la imagen que acabamos de descargar, ok, dice tipo de imagen no compatible, ok, no me fijé que era imagen con extensión web, tiene que ser imagen JPG o PNG, por si tienen ese error, también puedan solucionarlo de esta manera, si se fijan ese también es web, tenemos que elegir una imagen que sea JPG o PNG, ojo con esto, aquí está, este sí es JPG, le vamos a dar en guardar, nuevamente le damos en cargar, y elegimos el logotipo de Burger. Y si se fijan, ya salió de este lado. Aquí donde dice texto alternativo, pueden poner el nombre de su sitio web o algo relacionado con ello para que la gente pueda encontrarlo en internet. Si se fijan, también ayuda a los que tienen problemas de la vista. Aquí lo describe tal cual. Aquí pueden seleccionar un color pues, para su tema. En este caso vamos a seleccionar pues, un rojo que va más con el, con el sitio. Y un icono de la página, ese es el icono que aparece acá arriba como el de Google, tiene un icono aquí arriba Sites de igual manera tiene aquí un icono, vamos a elegir la misma fotografía Ahí está el icono, perfecto En cuanto a navegación vamos a navegar y bueno ustedes pueden elegir dónde se va a mostrar su menú Lateral, ya sea lateral o en la parte superior, pero ahorita vamos con eso Aquí vamos a poner pues, un eslogan o algo por el estilo para que agarre forma la página. Nomás voy a poner las mejores hamburguesas. Las mejores hamburguesas. Y si se fijan lo pueden estirar para que se adapte mejor a su sitio. También pueden ponerlo en negrita, lo seleccionan y lo ponen en negritas. Lo pueden hacer cursivo, etcétera. Aquí pueden elegir el tipo de encabezado, ya sea portada, banner grande, ven que se alarga más, banner o solo el título. En este caso lo voy a dejar como pues banner grande y voy a darle en cambiar la imagen. Pero para eso voy a buscar fotos de hamburguesas para ponerla de fondo. Voy a elegir esta, que es como un banner. Recuerden que el formato de la foto debe de ser JPG o PNG, le voy a dar en cambiar la imagen, voy a darle en cargar y elijo la foto que acabo de descargar, cuando tú añades tu imagen automáticamente Google Sites le aplica como un efecto oscuro que pues no se nota porque no lo hemos quitado pero Aquí lo pueden quitar en donde aparecen como estas tres estrellitas. Si lo quitamos, así se vería sin el efecto que Google Sites automáticamente le agrega. Pero si se lo ponemos, pues ya se ve un poquito mejor. Y bueno, esa sería la página de presentación como tal. Si se fijan, podemos agregar un pie de página. Aquí solamente voy a escribir todos los derechos reservados. Y este texto lo voy a centrar. Es como si fuera word pueden utilizar esta esta referencia de word para editar esto ahora sí vamos a añadirle el contenido que hace falta ahora sí nos vamos a la parte derecha de la pantalla y en donde dice insertar tenemos varias opciones insertar un cuadro de texto insertar imágenes incorporar algo ya sea un mapa o algo por el estilo un video o tenemos la opción de pues, insertar un documento de Google Drive, algún archivo o también mi parte favorita que es la de los bloques de contenido si se fijan pueden agregar una imagen del lado izquierdo y texto del lado derecho o aplicarla como bloques en esta ocasión voy a aplicar este que está acá que es de tres columnas aquí vamos a añadir fotos de hamburguesa como esta, y le voy a dar en guardar imagen nos venimos a nuestro sitio y le voy a dar el más y en cargar y voy a elegir la imagen que acabo de cargar y como ven automáticamente Google Sites me la convierte en cuadrado. Aquí le voy a poner el nombre nada más, hamburguesa 1, ya que es para este ejemplo y le voy a poner pues su precio, ¿no? 100 pesos, no sé cuánto estén las hamburguesas ahorita pero vamos a ponerle 100 pesos. Y vamos a darle que el tamaño sea un poco más grande, aquí pueden elegir la fuente, pueden cambiarle todo lo que gusten. En este caso vamos a dejarlo Arial, en tamaño 18, incluso si lo quieren hacer enlace, lo pueden hacer, ¿eh? insertar vínculo y lo hacen un enlace. Para este ejemplo, pues vamos a repetir todo. Vamos a copiar el texto nomás le voy a cambiar el 1 por el 2 y aquí el 1 por el 3 de igual manera van a costar 100 pesos ya que pues no es algo real entonces vamos a inventar los precios ya está en este caso tendríamos nuestra página principal con nuestro logotipo tendríamos nuestro banner y nuestros productos en la parte de insertar si damos más hacia abajo tendremos más elementos vamos a ver en qué consiste cada uno Primero tendremos un grupo que se puede contraer. Vamos a ver de qué trata esto. Le damos clic y nos arroja esto. Esto es como un acordeón que se puede abrir y cerrar las veces que gusten. Por ejemplo, sería este ver promociones o algo por el estilo. Y acá le damos, pues, no hay promociones o algo así. No hay promociones por ahora. No sé, depende de la imaginación de cada quien y si le damos clic a esto se abre y se cierra entonces ya depende de ustedes qué quieran escribir ahí yo solamente les voy a mostrar los elementos para que puedan utilizarlos a su gusto en esta ocasión le damos en índice y nos va a mostrar pues las secciones de nuestro sitio web que tenemos en este caso tendremos la hamburguesa número 1 la hamburguesa 2 la hamburguesa 3 y ver promociones que es lo que tenemos acá si le dan clic ahí, lógicamente los va a mandar a esta sección. En este caso lo vamos a borrar, ya que en lo personal no me gusta mucho. Después tenemos un botón que son muy útiles a la hora de utilizar sitios web. Aquí le vamos a poner en ver todos los productos o algo por el estilo. Vamos a vincular, en este caso lo voy a vincular a Google para que no me mande a ningún lado por ahora. Y aquí tendríamos el botón, lo podremos estirar ya que no se muestra completamente todo lo que dice y lo podremos alinear también, si se fijan aquí arrastrándolo se puede alinear, en este caso yo lo voy a poner centrado, esto de aquí lo voy a eliminar ya que no lo ocupamos y aquí tendríamos el botón de ver todos los productos, si le damos en editar editamos la información ya sea el nombre del botón o el vínculo que le dimos. Después tendremos la línea divisora que no es más que nada pues para dividir el contenido en caso de que lo necesites Ya que esta parte sería un contenido y aquí sería otro contenido Después tendremos el marcador de posición el cual consiste en cargar una imagen, seleccionar una imagen ya, ya sea de Drive o de las que acabamos de subir O insertar un video de YouTube, un calendario o un mapa En este caso lo vamos a borrar Después tendremos la opción de insertar un video de YouTube. Si le damos aquí en YouTube, pegamos el enlace del video de YouTube y le damos en buscar. Ahora sí, yo he copiado un video de hamburguesas para este ejemplo. Le damos en seleccionar. Y como ven, aquí tendríamos nuestro video de YouTube. Pueden estirarlo, pero no lo recomiendo ya que el video pues tendría menor vista. Si ustedes lo dejan a tamaño completo. Ahí se me alentó un poquito pero ya está en todo caso yo les recomiendo que lo dejaran pues como está y también tenemos la parte de calendario donde podemos pues meter calendarios que nosotros hayamos creado en Google Calendar y de igual manera funciona Google Maps para añadir la ubicación de algún negocio Podemos añadir documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios y gráficos. Todas estas opciones tiene Google Sites. Ya es cuestión de que ustedes jueguen con todas las opciones y las añadan a su gusto. Si se fijan acá arriba tenemos una vista previa para ver cómo se ve nuestra web en computadora, en tableta y en móviles. Así se estaría viendo en computadora, así se estaría viendo en tabletas. Y así se estaría viendo en móviles, en celulares. En este monito de aquí, tendremos la opción de compartir con otros usuarios nuestra web para que ellos entren a editarla. Tenemos esta opción que es para compartir el enlace de nuestra página, pero como todavía no la he publicado, pues no existe un enlace como tal. Vamos a publicarla y te dice que cuál dirección de enlace quieres. En este caso sería este enlace más lo que tú agregues acá. Lo vamos a dejar tal cual hamburguesas-melicat Si quieres un dominio personalizado puedes comprarlo también aquí a través de Google Dominios Son muy baratos y normalmente el .com te cuesta solamente $200 pesos Es muy económico y pues tu sitio ya estaría creado solamente faltaría un enlace personalizado En este apartado te pregunta que quién puede ver tu sitio Cualquiera lo puedes poner en privado, no listado o algo por el estilo la configuración de búsqueda, aquí si tú activas esta opción, pues no vas a aparecer en Google, me imagino que no es algo que alguien quiera, entonces lo vamos a dejar así le vamos a dar en publicar. Ya que tengamos lista nuestra web y ya está publicada, le damos en ver y automáticamente este sería el enlace de nuestro sitio web y aquí tendríamos nuestro contenido, hamburguesas, melicat. Y si se fijan, ahora sí ya me activó el enlace de mi sitio web. Si le damos en copiar vínculo, ya lo tendríamos listo para poder compartirlo. En la parte de configuración, tendremos pues la navegación que sería el menú, ya sea en la parte superior o en lateral. Los sitios web que les mostré al principio, yo los tenía en lateral y se mostraban del lado izquierdo. Y de igual manera podemos elegir el color, ya sea transparente, blanco o negro. Si le damos en transparente o si le damos en blanco, pues cambia el color. Lo voy a dejar así en blanco. Las imágenes de la marca, que ya lo habíamos visto anteriormente cuando subimos las imágenes. Las herramientas del lector, aquí podrán tener algunas opciones, en este caso mostrar la última hora de actualización de la página, yo siento que eso no es necesario. Los vínculos de anclaje sí los recomiendo que los dejen activos, ya que ayuda a las personas con problemas de la vista a que puedan ver algún texto cuando pasen el cursor arriba de una imagen. Y en este apartado tenemos el dominio personalizado, en donde puedes comprar un dominio y así tal cual www.tudominio.com. Y aquí y aquí en este botón si le das en iniciar configuración te va a llevar a Google Dominios Y ya sería cuestión de que tú elijas tu nombre y tu dominio En estadísticas si tú conectas esto con Google Analytics Podrás ver cuánta gente realmente entró a tu sitio y todo eso Pero este es un tema para otro video Y también tendremos unas opciones extra sobre el banner del anuncio Les digo ya es cuestión de que ustedes se pongan a navegar en Google Sites Y las opciones son muy concretas también tendremos este apartado de tres puntitos en donde podremos ver un historial de versiones. De igual manera tendremos la opción de crear una copia, informar sobre algún problema, política de privacidad, condiciones del servicio, ayuda y realizar una visita guiada. En este apartado también tenemos las páginas. Si le damos aquí podremos crear una nueva sección de menú, incorporar una nueva página completa o un nuevo vínculo o una nueva página de igual manera tenemos el apartado de temas en donde podemos subir uno personalizado o utilizar los que Google ya nos da por defecto fíjense lo que va a cambiar cuando le doy clic a uno por ejemplo este de impresión, cambia la fuente de los textos y cambia el estilo que teníamos acá arriba sin embargo lo voy a regresar a como estaba porque así se veía bien, estas serían todas las opciones que contiene este editor de sitios web Google Sites no sin antes mencionar que también tendremos en cada sección cambiarle el color de fondo a la sección por ejemplo color gris o color rojo según el estilo que hayamos elegido y también podremos duplicar esta sección si le damos en duplicar y también la podremos eliminar si quieren eliminar una completamente y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios, te podré resolver cualquier duda que tenga que ver con Google Sites, así que te espero en los comentarios, mi nombre es Julber Pro y estamos en Melikat Blog.